Hostia, no sé ni cómo llegamos a parar aquí. Ni yo España. Pero si fue un plan muy elaborado, ¿cómo pudo fallar? Ese mismo día a las 12 a.m. ¡Ay! Bueno, a por lo que vinimos, Italia. cierto, vámonos. Listo, saqué a la caja mientras yo vigilo. Listo, ya está, vámonos. Por fin, tío, somos ricos. No puede ser, la puerta está cerrada. Maldición, tendremos que esperar a que alguien venga en la mañana y la abra. Ni yo, fue un plan muy elaborado. Pero no te desanimes, tío. Que yo tengo... Un plan de escape. ¿En serio, bambino? Sí, mira, lo único que hay que hacer es usar estas grandes cucharas como pala y escaparemos de inmediato. ¿En serio? España es muy inteligente y nos sacará de aquí. Listo, tío, vámonos. Allá voy. <risa> ¡Au! ¡Peligro! ¡Campo minado! ¡Ay, ay, au. ¡Ay! Bueno, la buena suerte es que somos libres. ¿Qué hacen ustedes aquí afuera? Nada, comandante, solo fuimos por tamales. ¡Ay, au! Se quedarán aquí hasta que la ley lo diga. No funcionó, España. Tranquilo, tranquilo, que tengo otro plan. ¿En serio? Eso me alegra. Escucha con atención. Esto es lo que vamos a hacer. ¡Auxilio, tío! ¡Auxilio! ¿Qué sucede? No lo sé, algo raro le está pasando a Italia. ¿Qué? ¡Sí, venga, venga, venga! A ver, ¿qué está pasando? ¡Mire, mire! Está así desde hace 10 minutos. ¿Qué rayo le está pasando? No sé, tío. Estuvo así de... ¡Arriba las manos! ¿Qué pegó? ¡Listo, Italia! ¡Ya le quité el arma! Buscar algo con que atar a este desgraciado. Mientras... Tú, detenme el arma. ¿Me puede detener un momento? Es que tengo que ir al baño. ¿Claro? Muy bien. Ahora sí. ¡Vámonos, Italia! Eh, ¿Y usted qué hace con el arma? Listo. Eh, ¿Qué pasó, España? Ch -ch -ch. ¡Hostia! Gracias, Italia. De nada. Bueno, tengo otro plan de escape y este seguro no fallará. ¿Quiere escucharlo? Mira, lo único que tenemos que hacer es ir por el inodoro, hacia la cloaca y saldremos de inmediato. No hay una forma más higiénica. No, vamos. Ay. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, ay, ay, bambino! ¿Dónde cojones estamos? Ni yo sé. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Creo que me quedaré aquí. No, vámonos, vámonos de aquí. No, no, no. ¡Somos libres, por fin! <coughs> ¿Cómo salieron del baño? Hostia, ya valimos, ¿no? ¡Espegue! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! ah! Pff, tampoco funcionó... Está bien, escucha, no te desanimes. Tengo un contacto que nos sacará de inmediato de aquí. ¿En serio? Oh. Espero que esta vez funcione, España. No podré ir al baño tranquilo desde esa noche. Hola, señora. ¿Qué hace aquí? Oh, es que le vengo a entregar un pastelito a mi nietecito. Mm, pero, ¿me puede decir por qué la forma de granada? Eso. Es que fue petición de mi nieto. <risa> ¡Ajá! ¡Está arrestada, señora! ¿Qué? ¡Pero! ¡No se rin, ¡No se resista! ¡Le irá peor! Hola, compañero. Hola, hola, compañero. Estoy ocupado un momento. ¡No seas racista, ¡Quédese quieta! España ¡Si viniste, tío! Claro, estoy en deuda contigo. No podía olvidar lo que hiciste por mí en esa noche y los niños. <ríe> Listo, vámonos, escapemos. Súbanse al carrito de ropa sucia, yo los llevaré. Gracias, te debo una. Me debes una grande. Listo, ahora los llevaré. ¡Alto! ¿Qué hace con ese cajamento? Es ropa sucia. ¿Y por qué no te he visto en toda la jornada? Es que soy nuevo. ¿Puedo revisar? No, no, no. Es que hay mucha ropa sucia ya sabe. ¡Ach! ¡Hostia, ya nos descubrieron! ¿Me puedes decir por qué están los prisioneros en ese carrito? Bueno, eh... ¡Perfecto! ¡Ahora los tres estamos presos! No se preocupen. Yo tengo algo que nos sacará de aquí de inmediato. ¡Dinamita! ¡Jeje! Muy bien. Solo hay que jalar esta palanquita y saldremos. ¿De dónde sacaste la dinamita? No preguntes. ¿Qué pasó? No funcionó. Voy a revisar. Yo también iré contigo. ¿Qué habrá pasado? También iré a revisar. ¡Eh, muchachos! No se preocupen, solo se desconectaron estos cables. Ahorita lo conecto. ¡Espera, tío! ¡No! ¿Qué haces? Creo que la regué. No importa, somos libres, bambinos. Siguen vivos, ¿verdad? disculpas un momento? La próxima vez te hago tragarte una granada encendida. Ay. Escapemos, vamos. Ya puedo saborear la libertad. ¡Alco! No se muevan. Quédense donde están. Somos tres contra uno. Te ganamos. Pero yo tengo al guardián. No quiero. Adiós. ¿Cómo que el guardián? Se apagó la luz. Pff, ¡Vodka! Ahora sí, nos quedamos aquí para siempre. Pueden ser años o meses y son libres. ¿Qué? Ya cumplía con su condena. Ahora váyanse. No quiero verlos de aquí. Y eso fue todo. Les dije que debíamos cumplir nuestra sentencia como buenos ciudadanos. Y bueno, ¿quieren robar otro banco? Claro. Desde luego, bambino. Saludos a... Fin.